eso que el que tú te autocondenes. pero cómo, ¿Cómo adiós que es tú eso? te autoincrimines, no tampoco te lo permite pero, la misma ley pero, pero, que, que no tú me... renuncie no, eso no es un que usted incriminarse, es una estrategia de defensa, eso sí. no tiene nada que ver con bueno, eso. Bueno, pues está, hay implicaciones. No, no, no. Lo que no. pasa es que Frasi quizá lo ve desde el punto de vista de claro. que si renunció es porque es tiene No, que ya, ya deja no, en, si en, en lo, lo moral, murió, en lo moral. tiene una estrategia de defensa frente a un proceso. En el caso que pasó aquí recientemente, el magistrado Huaca Fernández renunció, a la condición que le daba el su condición de procurador de jurisdicción. Que lo seaba, eh, de jurisdicción privilegiada porque sabía que si se iba, Ese, payaso, iba a fallar se lo iban a quizá con aquitrán, pero es una estrategia para es autoincriminarse y deja autoincriminarse porque es incluso es muy en distinta, en una, en una, en una... porque sabemos cómo empezó el proceso aquí Oye, me que no es distinto, es que eso es derecho Es que el privilegio de jurisdicción se establece Para el funcionario, para el cargo No sí. necesariamente para funcionarios Y además que funcionó durante más de 50 años El asunto del privilegio de jurisdicción sí. ahora, y, la... de lo, y lo que se buscaba con el privilegio De jurisdicción era evitar fallos contradictorios uh -huh. Y una agilización de los procesos Fue una jurisprudencia Que se mantuvo pacífica ¿Qué es lo que pasa ahora? Quizás por la influencia que tiene el Tribunal Constitucional y la modificación constitucional que se hizo en el año 2010, la Suprema Corte de Justicia, como lo puede hacer válidamente, cambió su criterio. Y yo pienso que uno de los aspectos importantes que tiene la decisión que dio la Suprema Corte de Justicia es que revalidó la condición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como vinculante en la interpretación de la convención que ya. En la sentencia que dio ayer la Suprema Corte de, Justicia, la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia dice que las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pactos que tratan sobre derechos humanos son vinculantes para la República Dominicana, una situación que había sido puesta en entredicho por la por el Tribunal Constitucional y pienso que esa parte es importante. Hay cuatro votos disidentes eh, con relación a este tema, eh, de lo que se trata fue que... ¿Tú viste cuáles son los votos? Claro, está el presidente y, y, y el primer cosa de la Cámara Penal. De lo que se trata con este voto es... Fran Soto está ahí. Que el, el, la mayor parte de las personas que no tienen el privilegio de jurisdicción van a ir a la primera Cámara Penal para que ella, a la Cámara Penal, para que ella decida un tribunal colegiado y la Suprema retuvo la competencia para jugar a Tomy Galán pero no como pleno, sino como segunda sala. Segunda sala, porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia es donde está contemplada la Cámara Penal. Entonces, ¿por qué se tomó esa decisión? Porque en el año 2004, eh, ahí, la Corte pregunta. Interamericana de Derechos ahí Humanos... Ahí es que está Peregoico, Peregoico, ahí es. No, está en la tercera, está en la tercera. En el año 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, en lo cual Mauricio Herrera Ulloa fue condenado por difamación e injuria. Y apoderó la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando que él no tuvo derecho al recurso que prevé el artículo 8, eh, numeral 2, letra H, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este recurso manda a que sea conocido por un juez diferente de que conoció el primer grado. Entonces, eso fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia ayer. Si nosotros como pleno conocemos de este proceso, ¿hacia dónde se va a recurrir? No podemos nosotros recurrirlo. Y con relación a las personas que apartó del proceso, dijo que no hay ningún texto constitucional que prevea que las personas civiles comunes no tienen derecho a ser juzgados por esta jurisdicción privilegiada. En principio, a mí me parece que fue una buena sentencia, la podemos analizar posteriormente, pero tiene bastante ponderación, se hace eh, acopio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Convención Americana de Derechos Humanos lo más importante, importante del comentario eso. es eh, llevar a la gente al, a la idea de qué es lo que está pasando porque ahorita va a aparecer mucha gente diciendo que esa decisión es una decisión para que el caso de Abre se fuña, para que tú entiendes, es orientar he escuchado abogados en esa línea ¿Eh? también he escuchado abogados en no, esa no, línea. no, yo pienso que es una sentencia correcta, ¿por qué? porque es que están de por medio los derechos de los participantes en ese juicio de los imputados en ese juicio independientemente de que una persona sea culpable o no de un hecho Que en principio no lo es porque la ley le permite esa, esa condición de inocencia previa Pues indudablemente que tiene derecho Y si nosotros hemos hecho una nación basada en el derecho es para cumplirlo Entonces tener a alguien que no tiene la condición de funcionario Que no es juez, que no es ministerio, que no es nada En esa condición de, tener un, de, de ser sometido a un proceso en el cual Limita su derecho Es una violación a la constitución Y a los derechos fundamentales de cada quien Por ende, esa sentencia Equilibra de alguna El único problema que le veo es El asunto de la posibilidad De sentencias contradictorias Pueden haber contradicciones de falta ese, es ese es el gran problema que se presenta Pero desde el otro punto de vista Yo la pienso correcta